Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de En María Asiliadora, somos activos y felices. Hoy vamos a tratar el tema de la discapacidad intelectual. Bueno, buenos días, Carlos Gaceo y el miembro de la asociación activos y felices desde hace años y a José Manuel Fernández que va a ser una cara muy conocida estos días porque va a ser un poco mi engañado para llevar a cabo estos programas con la asociación y con el centro buenos días José Manuel buenos y días, días, días Carlos buenos días yo, que te, yo te quería preguntar Carlos me podrías contar un poco cuál es tu situación ahora mismo en cuanto a tu enfermedad a cuanto tu, tu incorporación ya a la asociación sí mi y... Mi capacidad ahora es normal, porque estoy medicado y estoy pues con una capacidad normal y puedo ser una persona totalmente autónoma. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte un poco cuál es tu discapacidad. Tengo una discapacidad psíquica. Soy una persona con una discapacidad psíquica. Entonces, eh, no me... De... No me permite hacer ciertas cosas, o hay que tener cuidado de ciertas cosas, pero no me no, es totalmente una vida normalizada si tomas la medicación y sigas las pautas que te dan el centro de salud de salud mental. ¿Y cuáles han sido tus logros desde que eres miembro de la asociación? Pues he conseguido hacerme cargo de las redes sociales, he conseguido hacerme cargo de de toda la parte de cartelería de publicidad de activos y felices y tú josé manuel hace cuánto tiempo que eres miembro de la asociación pues me estreno hoy uh -huh. debuto hoy así que vamos allá es uh -huh. una especie de tirarse a la piscina uh -huh. pero bueno con, con ilusión de formar parte de un ni iba a decir uno, pero no, es uno de los muchos proyectos que me ha comentado la presidenta, esbozados o sea, así, eh, bueno, pues rápidamente como, como corresponde al primer día y a ver lo que sale. Y Carlos, tú, yo me imagino que a ti te gustará ver tu crecimiento personal, verte antes y después de ser miembro de la asociación. ¿Cuáles son tus metas dentro de activos y Felices? Pues mis metas eh, ya más o menos las tengo cumplidas porque no puedo porque soy una persona jubilada ya y entonces pues con, con eso de que estoy jubilado pues no puedo alcanzar grandes logros. Pero sí conseguir una estabilidad y sobre todo en activos de fe y leyes siendo un voluntario. Uh -huh. <risa> Muchas gracias Carlos. ¿Y tú qué, qué metas tienes a, a lo largo de esta asociación José Manuel? Bueno pues... Eh hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano como se suele decir sudar la camiseta, dejarte el pellejo en aquellas áreas que, que me encarguen que piensen que, bueno, pues que estoy cualificado para ellas porque ya digo que hoy es mi primer día es una toma de contacto mm -hmm. ha sido una toma de contacto y mm, aprender siempre porque yo creo que eh, siempre se aprende a cada momento estamos aprendiendo, o debemos estar aprendiendo, que a veces las cosas nos pasen por delante y no les prestemos mucha, mucha atención. Y, por supuesto, pues arrimar el hombro en, en todo aquello que, que se me encomiende y que yo pueda hacer, evidentemente. Y vamos a aprovechar este nuevo medio de transmisión que tenemos. Eh, ¿Tú qué, le, qué pedirías a esta, a esta sociedad para que una persona como Carlos nunca se viera limitada pues, a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de acceder a un, nivel, a un ritmo y nivel de vida que, por desgracia, se le dificulta. Perdona, pero normalmente tenemos un ritmo de vida normal, tan solo que estamos medicados, pero tenemos la situación en que... De en que el hándicap de que nos, se, siempre se nos ha tratado como personas taradas. Entonces, somos personas normales, tan solo que tenemos una medicación, tenemos unas pautas, tenemos que asistir ciertamente a, a nuestro centro de salud, a, a medicarnos, digo, a hacer las, las consultas y todo eso, y solamente es eso. O sea, no, no tiene por qué ser una persona de diferente calidad. Claro, Carlos. Yo a lo que, lo que me quería referir era a las nuevas generaciones para quitarles ese tipo de pensamientos de que las personas como tú no son plenamente capacitadas. ¿Qué las diría para quitarlas esa idea de la cabeza? A eso me refería. Yo creo que mmm, lo esencial es educación. <risa> educación y educación. Y dentro de la educación... ...pasa porque eh, evidentemente no todos somos iguales... ...unos son altos, otros más bajos, otros rubios, otros morenos... Eh, ...a uno le puede gustar el campo, al otro le puede gustar el mar... Uh -huh. ...entonces eh, no a la exclusión... Eh, ...siempre ha sido una especie de, como de tabú hablar... Eh, ...incluso en las familias esto se ocultaba... Eh, curiosamente, y es un, un tema que, que quizá la mayoría de la gente conozca, es que, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, este tipo de personas estaban muy bien consideradas. Se las tenía en un estatus social totalmente aparte y muy elevado. Porque pensaban que era, eh, bueno, pues una como una especie de manifestación de los dioses sin embargo nosotros lo que hemos hecho a lo largo de, del tiempo ha sido precisamente eso ese eh, apartar esa vergüenza cuando, bueno pues yo que sé, lo mismo que puede haber una enfermedad como la gripe que es eh, estacional y que en tres días, en una semana en ocho, si te pasa pues está como muy bien decía digo tienes que tener tu medicación, tienes que tener tu pauta Tienes que tener tus revisiones y llevarlas evidentemente adelante y las invitaciones. Pues las limitaciones eh... limitaciones ninguna ¿Ninguna? Porque, ni, ¿Ninguna? Por ninguna porque normalmente es como si fuese pues por ejemplo uno que tiene una hipertensión uh -huh. o Belén por ejemplo nuestra presidenta que tiene dos muletas eh, y por eso no se le va a decir que es una discapacitada sino que es una persona que tiene una discapacidad uh -huh. y que esa discapacidad pues no le permite hacer ciertas cosas ella no puede correr los 100 metros lisos por ejemplo <risa> Claro Carlos, yo lo que pretendo con esto, me estoy encantado de que hoy estés aquí, yo lo que pretendo con esto es que normalmente en un plato de televisión ordinario no aparece gente como tú. Yo lo que quiero que vea nuestra gente, la gente que nos ve, es que todo el mundo está perfectamente capacitado para todo. Lo normal no es ver en un, lo que como, como bien digo, en un plato de televisión alguien así. Entonces yo quiero que tú nos des tu opinión sobre cómo quieres que sea el mundo, sobre... ¿Qué le dirías tú si tuvieras aquí al mayor gobernante del mundo ahora mismo y dijeras, mira, pues yo quiero que esto sea así? ¿Qué le dirías? Pues a mí me gustaría que fuese un mundo pues, que no hubiese guerras, que hubiese paz, que no hubiese... que hubiese, Como soy parte científico me gustaría que se desarrollase la ciencia y que para bien de los demás y que podamos evolucionar hacia un mundo sin fronteras y sin con ¡Ay, me ha encantado Carlos! <ríe> y tú, José pues, Manuel, ¿qué le dirías a un joven ahora mismo de 10, 15 años que le tuvieras que educar en valores para que respete siempre y nunca ponga en duda a un hombre como Carlos? Hombre, yo creo que la, la máxima que le, que le diría sería... ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Pero mm -hmm. piénsalo fríamente. Es decir, eh, medítalo. ¿Te gustaría que te lo hicieran? Seguramente, el, casi me voy a arriesgar el 100% diría, no. Yo lo único que le diría es, no lo no. hagas. Claro, siempre volvemos al gran problema de que vivimos en un mundo que no hay empatía, no hay un sentimiento de saber ponerse en la piel de otra persona. Exactamente, vez. entonces es, eh, tienes que ponerte los zapatos de esa persona uh -huh. para poder, y entre comillas, emitir un juicio porque tampoco sabes lo que hay detrás, lo que esa persona ha pasado, con lo que esa persona ha cargado claro. para llegar a esa situación. Y son situaciones que muchas veces, en muchas ocasiones, explotan precisamente por la cantidad de, de lo que hay dentro. La mochila es demasiado pesada y dice hasta aquí he llegado. Y hago ¡bum! y explota. Entonces sería eh, eso, el, el decir... Caray, y ponte en los zapatos. No, es que me aprietan. Bueno, pues entonces no le des esos zapatos a una persona que tiene tu mismo pie, porque le van a apretar igual. Entonces, eso, eso es serio. Y yo creo que hoy nos falta mucha empatía, eh, quizá demasiado individualismo. Curiosamente en la sociedad de la tecnología, la época de la tecnología, pero yo creo que la tecnología es algo bueno. Es, es bueno, es bueno. Pero eh, estamos en un pequeñito, en un pequeñito círculo, en una pequeñita zona donde tenemos el ordenador, el móvil. Y sí, eh, hay videoconferencia y puedes hablar con Argentina o con Chile eh, independientemente. Lo cual, como decía Diego, es bueno porque... ...ha habido familias Carlos. Que, han, que, han, perdón, Carlos, que han tenido que, que, que separarse, que marchar... ...y mmm, antiguamente, ¿qué es lo que había? Las cartas y como mucho, como mucho, cuando se podía... ...una conferencia telefónica de hola, ¿qué tal estáis? Bien, adiós. Uh -huh. eh, pero yo creo que hoy nos hemos eh, retraído, nos hemos vuelto... ...hacia nosotros mismos y el espacio donde está el ordenador... ...y el móvil, y sí, eh, la comunicación es virtual... Pero yo creo que falta esa sensibilidad del. Eh... Sí, yo lo llamaría egoísmo social. No hay otra palabra. Sí, en ese sentido es también un poco que. Bueno, es que pasó allí, ¿vale? Hasta que te toca a ti. Y cuando te toca a ti dices. ¡Jo! Pues resulta que. Pues resulta que. Entonces, yo creo que no habría que llegar a ese punto de, me tocó a mí, sino tener esa empatía con el resto de las personas, que, bueno, pues una persona puede ser buenísima en, en un área y en la otra, pues, pues puede tener dificultades. ¿vale? Las inteligencias múltiples de Gardner, por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. por ejemplo. Tú, Carlos, por lo que tengo entendido, dentro de la asociación eres el encargado de todas las redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más tareas desempeñas? Pues la cartelería y lo que se me ha mandado informática. Por ejemplo, si algún día hay que configurar alguna wifi o algo, pues sí. el, el que me encargo soy yo. O poner algún ordenador a punto porque se ha olvidado algún programa o porque no sabe manejar cierta, cierto punto de, del sistema operativo. Uh -huh. O sea, eres, eres como un community manager de la asociación y luego además te encargas del tema de ofimática y tema informática. Sí. ¿Y también vas a alguna clase dentro de la asociación? Porque para los que no lo sepan, dentro de nuestra asociación también tenemos muchísimas clases en las que voluntarios son los encargados de, de hacerlas de profesores. ¿Vas a alguna clase allí? No, pero normalmente suelo asistir a los cursos que ofrece la plataforma de voluntariado. Uh -huh. Y Carlos, ¿cómo llegaste a esta asociación? Pues se me, eh, estaba desnortado y entonces lo que eh, se me hizo fue crear un proyecto de vida. El proyecto de vida, eh, tengo que darle una tusa, un un una Belén porque no sabía exactamente cómo sería ese proyecto de vida. Entonces se me vino engañado, se me hizo cursos... Algunos que me gustaron más, otros que me gustaron menos y fueron los que decidieron pues cuál es el proyecto de vida, cuáles eran mis actitudes y en qué podía encajar dentro de la asociación. ¿Y qué tipo de cursos o a qué tipo de clases has, has estado en la asociación? Pues de cartelería de Canva o de, por ejemplo, de, de lenguaje inclusivo. ¿Y qué tipo de servicios profesionales han puesto en la asociación Activos y Felices ...para ti, para que tú lleves a cargo, a cargo tu plan de vida? Pues han puesto pues, las redes sociales... ...han puesto el Facebook, el Instagram... ...han puesto también pues, toda la cartelería... ...llegó también todos los de Alejo y todo eso, y bien. Uh -huh. Vale, y tú José Manuel, ¿qué plan de vida tienes a partir de ahora que... ...como ya vemos es tu primer día con esa asociación? Bueno, pues... Eh, ...iremos... Eh, desarrollando eh, en principio a ver al final cuáles son las, el área o las áreas eh, a las que me, me, me asignan y eh, eso no quiere decir que por supuesto si en otro campo puedo echar una mano ahí, ahí estaré eh, me comentó mm, la, la presidenta precisamente y, y una voluntaria de un proyecto muy interesante muy muy interesante desde mi punto de vista evidentemente que es la domotización en eh, las personas mayores uh -huh. eh, es un hecho y ahí está tristemente la estadística de eh, que cada vez se va viviendo más pero cada vez hay mayor soledad como decía antes nos cerramos excesivamente o demasiado y eh, hay muchas personas mayores que eh, bueno pues no tienen realmente quien les pueda atender a veces eh, simplemente una conversación de media hora y decir oye tómate un café o lo que sea eh, es, es importante porque la persona lo único que necesita es hablar. Pero también, lógicamente, a medida que pasa la, la edad, va habiendo dependencias, va habiendo carencias, nos vamos viendo, eh, lógicamente, en ese sentido, pues van apareciendo esos pequeños parches. Uh -huh. Y eh, en las zonas rurales, pues. Come esa persona, eh, se alimenta adecuadamente, está demasiado tiempo en la cama, eh, le ha pasado algo. ¿Es una invasión de intimidad y privacidad? No, es una no ayuda. Uh -huh. Quizás alguien lo pueda considerar así, tal su derecho, pero a mí me parece que no, que es todo lo contrario. Uh -huh. Es decir,. Esa monitorización de las actividades es algo yo creo que no haría falta si tuviéramos lo que comentaba antes. Es decir, esa empatía de eh, los vecinos. Bueno, pues nos vamos a turnar y, y no sé, cada día un de la semana uno o una va a pasar... ¿cómo estás? ¿necesitas algo? ¿estás bien? O sea, hay gente que no puede salir a hacer la compra y ¿qué vamos a hacer que se muera de hambre? entonces es decir, ver cuáles son esas necesidades y ponerles remedio obviamente esto es un proyecto es un proyecto ambicioso pero es un proyecto que, que yo creo que se puede llevar a cabo perfectamente y a romper. Claro, yo creo que ahora con el tema de nuestros mayores volvemos a lo de antes por, sufrimos un egoísmo social los jóvenes están muy centrados en el postureo en las redes sociales, en, en vivir su vida y no se dan cuenta que nosotros hoy en día somos lo que somos gracias a nuestros mayores ya con el tema de los derechos, las libertades hoy somos lo que somos por lo que han luchado por nosotros sí. entonces yo creo que no tendríamos que dejar nunca de lado a una persona que ahora mismo necesita nuestra ayuda sí, Porque... pero en ocasiones esa persona... Eh resulta como tú bien decías y acabas de apuntar sobre eh, postureo sobre eh, redes sociales sobre el aspecto sobre el qué dirán el qué no dirán ahí no puedo ponerme esto bueno tú puedes poner esto si te gusta pues pontelo y se acabó no pero eh, como que esto o sea la gente mayor como que ya ha cumplido una misión en la vida y a partir de ahí dices bueno apártate, sí. vale, hay que ir cediendo esos terrenos, pero cediéndolos yo creo que de una forma comprensiva para ambas partes. Es muy duro eh, ver cómo la edad te va haciendo perder determinadas facultades. Uh -huh. Y lo que comentábamos antes, ponerse en los zapatos, a ver, eh, mi padre o, o mi abuelo o mi tío, en fin, cualquier persona, o el vecino, ¿cómo se sentirá cuando antes podía hacer esto en, en una mañana y ahora eh, no puede ni siquiera dar tres pasos seguidos? Entonces, esa, esa falta que, que a veces es la rabia de ver cómo vas perdiendo facultades y el decir... Pss, esto es un estorbo, esto la verdad es que es un trasto viejo y a ver cómo, a ver cómo lo podemos quitar del medio. Yo creo que ese es, es uno de los planteamientos que se debería de, de tener en cuenta, pero lo debería tener en cuenta cada uno por sí mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias José Manuel por tus palabras, muchísimas gracias Carlos por venir y nos vemos en el siguiente programa de Emoría Exiladora, somos activos y felices. A vosotros. A vosotros.